a todos los prilines del mundo os está hablando en directo desde madrid eh, luis de prisline y tenemos también a nuestro invitado de hoy que es cristian el chico que veis ahí en pantalla mm, él se encuentra en Para colombia todos. y cristian va a venir aquí a españa eh, dentro de poco él es profesor por trabaja desde casa da clases y, y bueno, vamos a conversar un poquito como las dudas que él tiene para venir a España, aunque ya le digo que lo tiene muy fácil porque él, como digamos, su trabajo lo tiene en casa. Igual que trabaja desde Colombia, puede trabajar desde España. O, él da clases. Saludo a todos los que veis este vídeo en repetición, los que lo veis luego, y también a todos los que os estáis conectando en el vivo. Os recuerdo, PrisLine, que PrisLine siempre emitimos en directo, ¿vale? No es que os estemos invitando a venir a España, os estamos dando. Nuestra opinión, la, la de cristian en este caso la mía y nos damos los damos queremos daros la información de cómo están las cosas eh, ahora en españa para venir a trabajar o el que esté en españa que quiera trabajar vale eh, te quiero decir que no es que os estemos invitando a venir el que quiera que venga y el que no pues también yo muy orgulloso de que vengáis a españa soy español vale pero que no es que sea lo que sí quiero es que tengáis la máxima información pero la decisión la toma cada uno de vosotros bueno eh, bueno también os recuerdo que estamos todos los días en instagram os hago la consultoría diaria eh, y quiero darle mucho las gracias a todos los que ayudáis respondiendo a los comentarios tanto ahora mismo en el vivo en directo como luego en los comentarios de youtube como en el grupo de Telegram. el que no esté todavía en el grupo de telegram debajo le he dejado el enlace bueno vamos al grano en este vídeo vamos a hablar con cristian pues cómo se puede trabajar eh, desde casa ganar dinero desde casa y cómo venirse a españa. ¿Vale? Él, él va a venir con su novia, tal cual, y tiene algunas dudas sobre si venir como turista, con la visa no lucrativa, cómo hacerlo sin invertir. Cristian se ha montado su negocio, poca inversión, para ser profesor online, poca inversión se necesita. ¿Vale, Pris Entonces vamos a hablar de todo eso un poquito. Y por último deciros que me encanta el ecosistema desde que hemos empezado estos vídeos hace unos siete meses el ecosistema que se ha montado porque había una desinformación antes cuando uno quería venir a españa venía el solito lo que había oído por ahí y ahora no ahora ya hay una gran cantidad de información todos los abogados también están poniendo dando mucha información vosotros con los testimonios que dais y al final los beneficiados sois vosotros. Pero os quiero decir que me encanta el ecosistema que se está montando en torno a esto y que insisto los beneficiados sois vosotros. Yo lo hago sin ningún ánimo de lucro ni nada y me encanta ayudaros porque vamos me entra una gran satisfacción. Eh, quería dar las gracias hoy especialmente a, Ga a Gabriel Pereira, vale, que ha, ha contestado muchos comentarios aquí en YouTube. Le doy las gracias y, y a todos los demás, a los que estáis en Telegram. No entréis a Telegram solo a preguntar sino también a resolver las dudas que tengáis. Pues mira os voy a pasar un poco con cristian que, que se presente hicimos con él un vídeo hace unos meses lo tenéis aquí en el canal vale que se presente un poquito y las dudas que tiene y que también cristian nos explicas un poquito cómo cómo se hace un poquito para poner un negocio como el que tú tienes un poquito así aunque tenemos sí. poco tiempo para el vídeo, pero vamos tú se lo explicas un poquito vale venga te paso con los prelines. cristian bueno Hola a todos, ¿cómo están? Me presento de nuevo, Cristian, me llamo, eh, estoy en Colombia y bueno, eh, pienso viajar a España en mayo, he comprado yo los tiquetes, iba a viajar con mi chica, pero ya no se dieron las cosas, ella no estaba muy segura, entonces hemos decidido yo ir primero y ya después en unos meses ella iría a España también. En cuanto a mí, bueno, tengo muchas preguntas, principalmente creo que todos los Prix. ¿Cómo es que les dices? Yo me río Porque cada uno lo dice de una manera. Son prixliners. Pero me encanta cuando decís pelines, pruglines. Da lo mismo. Pero bueno, prixliners. Los prixliners son gente que sale de su zona de confort, gente valiente. Como dice May May, gladiadores. Prixliners. Pero vamos, decirlo <risa> como queráis. Yo me río mucho. Cuando veo los comentarios, cada uno lo dice de una manera. Me encanta. Cristian. <risa> <risa> okay. Prixlines, sí. por ejemplo, pienso que los demás también, los prixlines, de migración, porque he escuchado muchas noticias, ha sido casi casi que un mito, o mitos más bien, que todo el mundo me dice, de amigos me dicen una cosa, otros me dicen otra, mi chica también, entonces ya me tiene esto súper eh, fastidiado. ¿Qué te dice tu chica, Cristian? Prácticamente, chica? sí, te meten miedo, te dicen, bueno he escuchado de casos que han devuelto a latinoamericanos a colombianos sin tener nada simplemente porque se pusieron nerviosos al contestar algunas preguntas pero y los eso, deportaron. O sea, como, pues se pusieron nerviosos pero no hicieron emigración responsable te quiero decir no traerían todo lo que hay que traer ahora vamos a verlo, porque sí. si uno trae todo lo que hay que traer por ejemplo viene de turista y trae los requisitos por pues, muy nervioso que se pongan no le van a, a, a, a devolver Exacto. ¿Eh? Ese es un detalle Eso, importante. Es que yo... Si trae las cosas como lo decimos aquí en los vídeos, como lo decimos en Telegram, aunque uno se ponga nervioso, no le van a, a poner ninguna dificultad. Ese Exactamente. Es, es un detalle importante. Y es lo que decía, que gracias al ecosistema que hay, imagínate esto hace nueve meses, antes de que empezáramos estos vídeos y estos canales. ¿Qué es el ecosistema, perdón. Es el ecosistema, porque siempre os digo, comparar, comparar, además contrastar. Y, y tampoco os, os fiéis de los de los quitasueños que los hay por ahí en los grupos de facebook y esto pero también o sea sí. verlo todo y decidir vosotros qué miedos más te mete tu novia cristian sí, No necesariamente ella sino muchas personas entonces empiezan a decirte cómo tienes que decir esto y esto como por ejemplo hacen preguntas capciosas supuestamente vas a la playa e itinerario eh, cuánto dinero llevas o sea si lo demuestras el fin etcétera digamos yo en mi caso aún no he hecho el itinerario supongo que lo haré pero pues eh, usualmente uno cuando va a viajar uno va a descubrir supongo yo yo haría eso o sea si me preguntaran migración, yo diría no pues realmente vengo a madrid y, y voy a ver qué puedo hacer ahora, ahora vemos y, las y, maneras ya. que puedes venir pero vamos a estructurar el vídeo mm, hacemos una cosa explícales un poco cómo montarse un negocio de oh. desde casa y luego sí. ya vemos cómo puedes venir para que no te devuelvan sí. y vengas con todo bien Vale, tanto tú como cualquier PRIXLINERS Explícales vale. un poquito eso hacemos estas dos partes no lo de cómo es el trabajo desde casa que tú eres el experto ahí y luego pues yo te explico un poquito mmm, según tu idea cómo puedes venir con total garantía hay inmigración responsable oh. qué decimos vale vale listo gracias bueno en cuanto a la idea de negocio yo soy profesor de idiomas eh, ya llevo bastante tiempo trabajando desde casa más de siete meses. Estaba trabajando antes en un instituto, pero me independicé. Básicamente, eh, como profesor, yo creo que la mejor publicidad es la que dicen de voz a voz, porque casi todos mis clientes han sido así. Me han recomendado unos a otros y ha funcionado mucho. Sin embargo, eh, también entré a páginas de Facebook y entré a páginas de, de lenguas, de idiomas. Una y me puli. Rápida, en el, cuando sí. trabajabas en el instituto, ¿trabajabas también online a distancia o allí era presencial? Sí. También a distancia. No, no, no. Pre quiero decir, yo trabajaba en el instituto presencial, pero el otro sí. medio tiempo trabajaba eh, desde casa. Por tu cuenta. Desde casa siempre por tu cuenta, ¿no? Exactamente. Y sí, ya cuando sí. te iba bien, dijimos, de, de, de, de, pienso yo, debiste de decir, bueno, pues voy a, a full time para mí, ¿no? Uh -huh. sería algo así, ¿no? yo por lo menos vale. es lo que habría hecho ¿no? exactamente eso fue yo ¿Y me este que... que hice con Sara muy guapa saludos a Sara de cómo es el profe por internet sí muy sí? ¿Eh? sí es muy guapa. Claro. no pero digo aparte de <risa> guapa que la idea es que es muy buena idea o sea, sí, talk, papo, es que prilines de verdad si queréis trabajar desde casa Haceros profesores ya no como Cristian, que es de francés, de inglés y de español. Con que seáis profesores de español desde casa, os digo que triunfáis. Y eso lo podéis hacer desde sí. Chile, desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde donde queráis. D sí, es una gran los pasos que hay que dar para, para un poquito darles una orientación. Cristian, por fin. Claro. Bueno, eh, tu compañera ya ha dicho que hay unas plataformas como HelloTalk y. Verblind, creo que es perdón, no me acuerdo bien. Son plataformas donde uno se inscribe para dar clases de español eh, como lengua man, eh, materna, nativa, ¿no? claro, sí. materna, sí. Sin embargo, te soy sincero, yo me inscribí, yo hice el video, hice absolutamente todo, pero siempre las dos plataformas me mandan siempre como estudiante. Siempre he investigado, he buscado y no, realmente nunca encontré como como... Antes de que desveles, si te, si os, luego os dejo el enlace del vídeo que hicimos con Sara. O sea, que te Ajá. inspiraste en el vídeo, ciertamente. Sí, sí. claro un poco? A ver, en el vídeo había una discrepancia, porque Sara, con toda su buena intención, os, os recomendaba las plataformas para haceros profesores. Ajá. Yo decía que no era necesario, que con saber el español, un Skype y promocionarse un poco... Total. Total. Sí. Ahora que nos diga Cristian cómo lo hizo él, que yo no lo sé, que nos sí. lo diga en directo. Total. Eso es cierto. Eh, publicitarse uno mismo después de que te conozcan, ya puedes tener tus propios clientes y ser totalmente independiente sin depender de plataformas o de alguien, de empresas o algo así. O sea, todo el dinero va para ti. Eso es una gran ventaja, es cierto. Y, y es súper bueno. Y es o sea, como sí. lo has hecho tú, ¿no, Cristian? ¿Cómo? Que es como lo has hecho tú, así al final, sin plataformas ni nada, ¿no? Sí, total, total, solo Skype, como lo has dicho, e inclusive, e yo inclusive. Decía en aquel vídeo, que, que podéis comprobarlo. Fue hace un año, yo creo, que no que estoy. Oye, ahora también reconozco Sara, la, que ya se curró las plataformas, pero claro, lo que dice Cristian, si lo hacéis directamente vosotros, el dinero va directo para vosotros. Sí, En cambio en las plataformas te cobran un porcentaje pequeño pero te cobran claro y ya depende de ellos oye y una sí. pregunta importante cómo se consigue los clientes entonces cuando uno empieza el solo aunque tú lo has dicho muy bien por el network, los alumnos te van recomendando pero el primer alumno cómo se consigue porque es que de verdad insisto prilines me encanta porque con esto podéis ganar mira Cristian cristianada está en colombia se va a venir a españa pero va a seguir ganando dinero ahora hablamos de cómo cobrar que tiene un poquillo ahí el temilla pero yo le digo que igual, como lo está haciendo el cliente ni se va a enterar si, y a más le da igual si está en Colombia, si está en Buenos Aires o si está en Madrid, es que es lo mismo. Pero El banco, el banco ¿cómo hago con el banco? Ahora lo vemos, pero respóndenos cómo se consigue el primer cliente. Cristian, por fin Ahora vamos a lo del banco. Venga, me lo apunto para que no se olvide. El primer cliente para dar clases de español, porque todos los que lo veis esto sabéis español. Cristian, sabe Bueno, el idioma, primer ¿sí? cliente. El primer cliente fue para otro idioma, para inglés, ¿sí? <risa> Los primeros clientes, de hecho, o inglés o francés, ¿sí? El punto es que, cómo me hice mis primeros clientes, eh, trabajando en el instituto, en, un, en otro instituto trabajé, que se llama ULA, entonces allí me di a conocer realmente, allí duré unos años, y a partir de allí fue realmente que mis alumnos, mis sí. estudiantes, empezaron a ver mi metodología, les gustó mucho y empezaron a mí contactarme personalmente porque claro, les parecía como pues yo, yo la clase directamente. Por es que hay, vale. Yo les hago una sugerencia a los Prilines. Eh, pues mira, por el mismo mil anuncios Prilines para que vaya a empezar clases de español mmm, por internet. Y eso sí, lo que dice sí. Cristian. Luego haciéndolo bien, porque ahí a lo mejor va a salir un cliente, dos clientes, tres clientes pero luego si lo hacéis bien recomienda. Eh, exacto recomienda y cristiana ahí está funcionando perfectísimamente se puede saber cuánto se puede cobrar la hora por, por una clase de estas o, o, o, o lo que sea o la media claro. hora cómo os va esto es sí, realmente yo cobro por hora sabes y depende del idioma entonces digamos inglés que es el más común cobro el más barato pero en euros es poco acá en colombia pues tengo que cobrar en pesos colombianos y los pesos colombianos es, está mucho más devaluado no hmm. pero digamos en euros te lo digo en euros, ¿cierto? Sí, es que además yo pienso que también bueno. depende de los clientes. Donde estén les puedes cobrar más o menos, ¿no? Porque si está a lo mejor el cliente, a lo mejor en un país con menos dinero, le puedes cobrar menos, pero a lo mejor si luego pillas clientes, yo qué sé, pues aquí en España les puedes sí. cobrar más. Pero, sí, sí. ¿no? traduce los a euros para que todos nos situemos. Tus clientes okay. ahora están en Colombia, dices, ¿no? Más o menos la mayoría. Sí, sí. Mis clientes la mayoría están acá, pero tengo cuatro que son de República Dominicana, Paraguay. Y Perú. ¿Y como cuánto se cobra la hora? Así más o menos. Así. Bueno. ¿Les cobras entonces igual o, o depende? Sí, realmente sí. Sí, porque pues no me gusta. Sí, claro, digamos, Aprovecharme de la gente, ¿cierto? Pero bueno, obviamente trato de ser lucrativo, o sea, de ganar dinero y trato también de ayudar a la gente. Trato sí. de ser muy. Uh, ¿Cómo se dice? Muy asequible, ¿no? Sí. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Básicamente tengo mi estándar de precios. Inglés yo cobro eh, 10 dólares. Vamos a poner en dólares. $10, vale. 10 dólares, ¿cierto? De francés es de 12 dólares y alemán eh, 15 dólares. Sí, 10, 12 y 15 dólares aproximadamente. Ahora, estamos hablando la hora de la clase. Además, eh, solo contigo, sí. ¿no? No son varios alumnos, es uno a uno, ¿no? Sí, solo por persona. Solo por persona, solo por pero persona. esa hora está solo contigo el alumno, ¿no? Te quiero decir, o tienes sí, a claro. tres, porque esa es otra idea, no. mira, una idea que os digo, Prilines, a Cristian no, que ya lo tiene, esos precios a mí me parecen buenos, ¿eh? Te quiero decir, un buen precio. Digo, sí. calidad-precio. Pero incluso a lo mejor el que tenga menos dinero, pues se puede hacer, yo me acuerdo cuando daba clases de inglés, no era por online, pero era, pues iba a lo mejor un grupito de tres alumnos y el profesor, salía más barato que estar un alumno y el profesor. Claro, claro, pues sí. Idea es que es que doy, ¿no? El que no tenga los 15 euros o los 15 dólares la hora para estar solo con Cristian o con el profesor de español que quiera ser, cualquiera de vosotros, podéis decir: bueno, hay otra opción que es un grupo pues, claro. yo que sea de tres alumnos y yo. Ahí, pues más barato, a lo mejor. Ahí podéis poner cinco euros, ¿no? Ahí, y 5 por tres son 15, es lo mismo. O sea, es una idea. ¿eh? O sea, es que sí, me claro. parece súper interesante. No, de hecho, de hecho lo, yo negocio con mis estudiantes porque depende. Ellos me dicen: uy, no, no puedo, me, me queda un poco. Claro, entonces yo les digo, bueno, yo ahí empiezo como a, ¿cómo se dice?, a subastar. A subastar. Realmente, a lo, ¿sí? lo que, oye, mira, mi tarifa son 15 euros la hora, pero oye, eh, si estoy solo contigo, me tienes que pagar 15 euros o 15 dólares la hora, vamos, lo que tú estás diciendo. O 10, Pero si quieres, podemos hacer un grupo de tres alumnos o de dos, sería la mitad, o de tres entre tres, es una idea. O sea. o, Exactamente. Sí, yo negocio siempre con mis estudiantes, llegamos siempre a un punto medio, claro. que los dos estemos de acuerdo y felices y empezamos y las empezamos, clases. Y luego, sobre todo, hacerlo bien. Oye, y, y a día de hoy, ¿cómo haces para cobrarles? Más o menos. Y si ahora yo te explico cómo hacerlo si te vienes para España, que te vas a venir. Claro. Sí, señor. Bueno, acá hay un banco que se llama Colombia. bueno, hay otros más también, que tienen una aplicación que se llama Neki. Es una especie de cuenta bancaria, pero no es una cuenta realmente y funciona con el celular. Es excelente porque no, no te cobran nunca absolutamente nada, nada, ni cuota de manejo, absolutamente nada. Okay. Es totalmente gratis, la descargas en tu Play Store, y de, bueno, en tu celular del Play Store y, y voilà, ya, ya tienes la aplicación y simplemente cuando te van a pagar le dices, ve a un corresponsal bancario que son unas tiendas, bueno, no sé cómo decirlo en España, pero digamos misceláneas o tiendas de barrio donde corresponsal y dice voy a consignar este dinero en esta cuenta y la cuenta es mi número de celular. Y ahí me consignan el dinero. También mi cuenta de, de bancaria también me hacen depósitos. Y los internacionales, por ejemplo, me hacen transferencias internacionales, ¿sí? Por Western Union. Vale. Pues, pues, pues prácticamente lo mismo vas a hacer aquí. A ver, yo esa aplicación que has mencionado no la conozco personalmente pero conozco otras igual aquí bueno en el grupo de telegram se saben un montón se me ocurre n26 se me ocurre monese y otras que tienen en el grupo el que no esté en el grupo de telegram dejo siempre el enlace aquí debajo y es lo mismo que tú dices te pagan directamente y te viene lo manejas sin comisiones de ningún tipo y, y, y te pagan incluso al celular vale oye mientras apuntas eso cristian que te estoy viendo pues, sí. te sacas el boli muy bien por favor prilines tanto los que estáis ahora en el vivo como los que lo estáis viendo después, poner un like si os está gustando, porque es que así llegamos a más gente, porque hay mucha gente todavía que no tiene esta información. Si ponemos un like todos, pues eh, se expande el mensaje, ¿vale? Y el que vea esto luego y no esté suscrito, que se suscriba, ¿vale? Mm, con bueno. campanita, porque siempre, siempre emitimos en directo. Ahora vamos a las preguntas del chat, ¿vale? Eh, cuando quede todo. Luis, eso. Perdona, dime. Chris, que, que ¿Me has dicho, dicho qué que entidades bancarias para Monese, apúntala, Monese, Monese, luego lo buscas en Google. Y hay un banco muy bueno, N26. Una N26. De 20. Es un banco alemán, pero tiene Iván español. El otro día estuve escuchando a, a su jefe aquí en España. Operan en España, en Europa todo el sistema bancario está unificado. Entonces da lo mismo que el banco sea alemán, pero funcionan con el móvil directamente, sin ningún tipo de comisión y uno okay, de, los pero de los bien, papeles. Claro, mira, el otro día ariel se abrió una cuenta en n 26 estando en argentina okay, pero de, ellos y ellos quieren que estés en europa pero escucha estando en españa con el pasaporte te van a abrir la cuenta excelente si gracias de colombia a lo mejor los de n 26 te ponen alguna pega porque te ven la IP y tal pero en cuanto estés en españa lo puedes hacer y aparte que podéis okay. pedir un nie también ir a un banco normal pero a mí los bancos normales digamos me gusta menos porque eso ya empiezan con las comisiones que si un seguro y que es una historia. Mira, Monese, el Monese va a estar o. más liberalizado, sí o sí. Perfecto, amigo. Entonces, Monese tato, es con el n ¿vale? Para abriros la cuenta bancaria aquí en España sin comisiones y sin obligatoriedad de un seguro. Que otros bancos tradicionales te obligan a hacer un seguro que, hombre, a veces te viene bien, si quieres para otras cosas, pero si no, pues eso lo tenéis. Y luego alguno más que meteros en el grupo de Telegram, por fin. ¿Vale? Que lo tenéis debajo el enlace, que no esté todavía que vale. ya hay casi 3.000 personas. Tal, y, y os agradezco que os ayudéis mucho entre vosotros. Más cosillas claro. que tenemos en el tintero. Cristian. Eh, ¿con es ¿Consejo con ese? Con ese, con ese de Sevilla, con ese de, okay. de Salmón. Que, Listo, perfecto. Claro, es que lo que me gusta mucho de tu negocio, Cristian, es que sin invertir. Tienes sí, que con tener es un Skype y, y, y, hombre, y en tu caso que sabes inglés, Cristian sabe inglés, el sabe francés y sabe español, pero es que Prilines, hay mercado solo para el español. Todos vosotros sabéis español, profesores de español, como decía yo con Sara hace un año en el vídeo. Sí, sí, es muy buena idea. Y, y aquí tenéis Cristian, que, que vio el vídeo y aparte él ya era profesor físico, ¿no? Y sin Ajá. inversión. ¿Qué coste tiene sí. inversión de tiempo, de dar la clase? Pero ya está. Y a, el celular, y a, y a el hacer internet, internet el trabajo, es y hacer bien el trabajo, porque eso os trae más clientes. Como él os está diciendo, lo más difícil os va a costar los primeros clientes. Pero en cuanto tengáis mm. uno, dos, tres clientes, lo hagáis bien, se va a ir corriendo la voz. Claro. Os quiero Exacto. de profesores y, y España para claro. Y, y lo podéis hacer perfectísimamente, perfectísimamente. Pues Cristian, antes de que se nos vaya el tiempo, si quieres. Te resuelvo dudas porque tiene ahora una clase, me ha dicho, ¿verdad? A la Dentro de 10 sí. de minutos tienes clase. Sí, señor. Dudas y si no, seguimos Gracias. con la consultoría en otro momento, ¿eh? no, no te preocupes. Pero venga, dudillas Gracias. que tienes y vamos a ello. Amigo. Bueno, migración responsable, que tú me has dicho, ¿qué realmente debo llevar, qué no debo llevar? ¿Qué pues decir mira, una, que no es decir... una visa, una cosa rápida porque eh, eh, eh, bueno tú lo sabes eh, los noventa eh, una reserva de dónde te vayas a alojar por ejemplo si vienes como turista y vienes ocho días pues una reserva de hotel o de hostal o de airbnb que es lo más barato cada uno lo que según lo que se quiera gastar claro una sí, reserva sí. confirmada vale de, pero oh. puede ser un hostal o puede ser una habitación por airbnb o puede ser un hotel cinco oh. estrellas Confirmada quiere decir ya paga o ya solo pagada. reservada. Mm, hay ahí ya un poco de debate, pero sí. mm, ante la duda pagada, pero que insisto, no tiene que ser un oh. hotel de cinco estrellas. Eh, el otro día Silvia nos decía que ya había hecho, un, buscando un poquito, eso sí, en Airbnb, la aplicación Airbnb, que es a una habitación le salía 13 euros al día. Okay. si vienes, vienes por nueve días, pues 13 por nueve es lo que te va a costar. Luego, hay, por ejemplo, por booking, luego podéis cancelar. Si queréis podéis hacer cancelar también o sea otra aplicación es por booking buscar si no queréis gastar sí. mucho en vez de un hotel un hostal que aquí son los más económicos Entonces, yo porque de hecho yo voy a llegar donde una prima tengo una prima en Al almería almería almería almería pero a ella la prima te va a pedir la carta de invitación tienes la carta de invitación no no, no. no. Ah, o sea vale ya te entiendo no. que tú vas a venir oficialmente a un hostal aunque luego en realidad vas a ir la casa de tu prima Exactamente. Pues extraite la reserva mmm, ya te digo airbnb booking son las que yo personalmente utilizaría insisto Prilina, yo os doy mi opinión eh. cada uno que haga lo que quiera en telegram hay más conocimiento porque ahí sí que está la inteligencia de todo la inteligencia colectiva ¿vale? Listo. pero yo por lo Entonces, que veo es lo que estáis recomendando y, y recomienda también la reserva pagada porque la ley te pide pagada luego hay como el truquito que booking te permite luego hacer la cancelación anticipada ok ok entonces Perfecto. ahí jugar un poquito. Pero vamos, lo ideal es con la reserva confirmada y pagada. Perfecto. Tampoco es que yo veo que estén todo el día llamando ahí al hotel ahí, oiga, que este lo ha pagado que no lo ha pagado. Pero vamos, si uno quiere venir súper responsable, pues la uh -huh. reserva confirmada, desde luego. Y si es pagada, pues mira que bien. Que luego ya la puedes mínimo, luego. Mínimo cuántos días. A para. ver, la ley no dice un mínimo. Pero claro, si eh, dices, no, me vengo de turista, me he hecho 5.000 kilómetros para estar un día pues como que suena un poco raro. Por mínimo yo diría una semanita. Siete, ocho días. ¿Vale? También ¿O podría uno, tres días? ¿eh? Porque igual uno podría decir, no, yo pienso viajar de Madrid a Barcelona o... También al día, exactamente. O de Madrid al medía. Mira, yo me voy a estar aquí dos días en Madrid y luego me voy a almería También puede bueno. ser. Y luego lo que os piden, por esos nueve días, por ejemplo, que vas a estar ocho días los 95 euros, que antes eran 90, ahora son 95, porque como el dinero lo están imprimiendo, un día hablamos de eso, pues ahora son 95 por día, pero que no hay que dárselo a nadie, solo enseñarlo, mire, tengo aquí, vengo 10 días por, por redondear, tengo 950 euros, pero no se los doy a nadie, o sea, los tengo aquí en la cuenta o los tengo aquí en la tarjeta, o mira, los traigo en efectivo. Ok, 950, 950 euros mínimo en efectivo. En efectivo. Puede ser en efectivo o sea, si quieres. O sea, a ver, 95 por día. Eso, 95, 95 por, día, por día. Vale, si perfecto. tres días, pues 95 por 3 Pero ya te digo, tres días resulta un poco raro, por lo menos. Por, Digamos, por Luis, pero qué opinas si yo llevo, no sé, por ejemplo, 700 euros y el resto lo tengo en mi tarjeta sí, de débito y crédito. Se puede perfectamente, Cristian. Perfectísimamente. Oh, okay. Y eso okay. es lo más importante. Que no hay tampoco mucha más. Porque de otra manera. Mmm, hay otro tipo de visas, pero vamos, yo y, y... dudas, Cristian, dudas. <ríe> Voy un poco para el chat, si quieres. A los prilines, saludo a todos. Mira, nos dice Maymay que ella paga el hotel, que ella lo tiene pagado. Uh -huh. Entonces, okay. ahora, estoy leyendo un poquito el chat. Booking uh -huh. dicen mejor por aquí. Dicen Gabriel Magaña que Booking es perfecta. Okay. Nos está diciendo okay. ahora mismo en el chat. Estoy leyendo el chat. Sí. Insisto, vale. eh, meteros en Telegram. Luego, tú estás en Telegram, Cristian. No. Pues métete, luego. No, te, no. Ahí, ahí hablaste. Sí. Tienes el enlace debajo de, de este vídeo y de todos. Oh. Es como el WhatsApp. Lo que pasa es que WhatsApp solo admite grupos de 250 personas. En Telegram estamos ya casi 3000 pues están las 24 okay. horas hablando de esto, las 24 horas. Okay. Entonces cada Hombre, uno no. te da su experiencia. Oye, pues mi, con el banco mejor este por esto, el otro. O sea, es una conversación, vamos, yo os lo recomiendo total. Mm. Si vais a viajar, os lo recomiendo total. Y luego tenemos también, tú no lo necesitas para trabajar porque Cristian se lleva su trabajo. Cristian, no, pero los que no tienen trabajo, tenemos también ofertas de trabajo. Vale. Sí, entiendo amigo. Y otra pregunta, en cuanto a migración, que te hacen preguntas y eso, ¿qué no decir? Nah, a Básicamente ver, siempre, eh, las respuestas concretas. Pero ¿qué no decir? Claro, a ver, eh, decir la verdad. Mira, vengo de turista y ya está. ¿Es necesario itinerario o no? A ver, si vas a estar, eh, si te vas a quedar en Madrid, no si te vas a hacer un circuito claro igual te dicen y por dónde va a ir usted mírate un poquito los, los okay. sitios que vas a estar si vas a ir a almería o pues voy a ir a almería a casa de mi amiga puedes decirlo o sea yo os aconsejo la verdad además la ley os permite insisto ingresar como turista es que a veces las personas vemos vídeos viejos y cuando aquellos venías de turista te tenías que quedar no han cambiado ¿Sí? la ley tú ahora puedes venir de turista y cambiar de opinión y quedarte con una visa de estudios, por ejemplo. Ok. No es que ya me tanto pues... miedo. A ver, lo sí. que la policía okay. no quiere es que venga aquí gente con sustancias raras y cosas de esas. Claro. Eso y es lo más puedo importante. decir. Y ¿Mi prima? Luego, ¿Puedo sabes, decir que tengo una prima? Es, dime, Cristal. No, lo segundo más importante es el alojamiento. No quiere que venga aquí nadie y se quede a dormir en, un, en la calle. Claro. Pero puedo decir que tengo una prima en Almería. ¿En Armería? ¿Es decirlo. Si es la verdad y la tienes, ¿por qué no lo vas a poder decir? Okay, perfecto. Fuera, los Gracias. Miedos, fuera los miedos sí sí porque es que te, te, te, te asustan realmente te Pero salen qué, con o sea, qué asustan historias. para quitar esos miedos así de un plumazo es que hay robajeños <risas> por ahí que asustan por ahí que algún otro miedo sí. que te hayan metido a ti que tú tengas ahí en la cabeza ¿Cómo? y te y puedes decir también que tienes un amigo en madrid que se llama luis <risas> Gracias luis y mire usted señora gente aquí tengo el vídeo que hice el otro día con él si lo quiere ver incluso no pasa nada hombre que aquí la, los funcionarios son gente razonable tú vienes de turista no vienes a hacer nada malo vienes a lo mejor vas a ver a tu tía o a tu amiga está de almería y ya está me te va a preguntar dónde sí. se va a alojar usted pues mire para más garantía tengo hasta mi reserva aquí en Buki. Okay, y además perfecto. mire me traigo mis 95 euros por día los tengo aquí en la tarjeta o los tengo aquí en efectivo o, te, o los tengo mezclados o los tengo en el banco Ajá porque yo he comprado un pasaje de un mes de un mes y ya pagué eh, también el seguro médico y todo ¿Cuánto, ¿Cuánto te costó para que lo sepan los PRIXLINES eh, fue muy económico con Intabel, se llama el seguro médico eh, fueron como 300 mil pesos colombianos eso es equivalente como a No sé como 70 euros creo no lo sé pero bueno ellos lo sabrán ellos cogen la verdad es que no la quiero coger porque nos liamos eso es el seguro sí, y el sí. vuelo cuánto te ha salido más o menos? Ida y de vuelta te has sacado. dos millones cerrados. Y eso en euros o en dólares cuánto puede ser? Tú lo puedes saber? En dólares serían como como si no se más 500 dólares? 500 dólares. ¿Qué te dólares. Vale. 700 dólares. Uh -huh. sí económico. ¿Tenéis alguna duda? Yo por mí Chris, ¿cómo vamos de tiempo, Cristian? ¿Tienes el reloj? Bueno, sí, me queda un minuto Un minuto, ah, no, venga, dos dos minutos. dos minutos, prilines, dos minutos que Cristian tiene ahora clase diez euros la hora, ¿no? O diez dólares o quince dólares Aprender de que en comprar, dólares prilines. Realmente sí. 10 dólares de inglés Está bien, ese es el precio un poco que cobrarían aquí, ¿eh? que lo sepas uh -huh. eh, Bueno, sí. a lo mejor serían euros aquí, pero Por ahí anda En euros. Tocaría, ver, yo creería siete euros, supongo. Sí, ocho euros, a lo mejor. Es que no me sé tampoco cómo está el cambio. 8. Puedes pedir 10 diez, diez euros aquí si quieres. eh E incluso 15 no. para alemán, eh. Hablo ya en euros. Sí, claro. Yo creo que pues los precios que tienen los puedes trasplantar aquí igual, pero le cambia. Como hace Apple. El móvil, sí, sí, sí. Eh, no sé qué, yo qué sé, 700 dólares. En Europa, uh -huh. 700 euros. Por pues lo mismo. A tus Excelente. clientes antiguos le respetas los euros. A ver. Digo sugerencia, y aquí el mismo, pero le, cambia, o sea, le cambias el dólar por euro, pero al mismo precio. Pero bueno, todo lo que Exacto. quieras, Cristian. ¿Sabes? Listo, amigo. El cobro pues básicamente es 26, mi mayor temor. Eh, dime, perdón. Ese era mi mayor temor, eh, migración realmente, pero normal. normal Yo de verdad. pronto puedo decir que quiero, quiero pasar por Europa. Claro, por ejemplo, uh -huh. pues mire, vengo aquí, me voy a estar aquí en Madrid, luego me voy a Almería y luego igual me voy por Europa. Me voy a París. Me voy a, París, a, París, a, me voy a yo qué sé, Alemania. A Ámsterdam. No, no, este es lo que tú quieras. Si es que tampoco, eh, que no estamos viniendo aquí. O sea, lo más importante es no ser un delincuente. Ya está. Si uno sí, no es un delincuente y no trae sustancias raras, y lo peor que le claro. puede pasar a uno que te termina, a ver si trae, a ver, a ver, que le hago aquí una fotografía. Pues mira, hágamela, porque yo como no traigo nada, no pasa nada. Ya está. Uh -huh. de, verdad, sí, de verdad? Sí, sí. Que sí. Os lo digo, Prilines. O sea, que no. Si mira, si España necesita burradas de personas os lo juro que es que si no aquí cada vez somos más viejecitos ¿Y, y quién va a pagar las pensiones de los viejecitos pues no está bien que os lo diga pero no miro pues a nadie entiendo. no miro a nadie entiendo, No miro entiendo. a nadie Si <risa> sí, sí, pues necesitamos de verdad prilines lo que pasa que tiene que ser como decimos en telegram emigración responsable con responsabilidad no vale venir ahí a la a ver si me ayudan, a ver si me dan. No, hay que venir como Cristian, con un plan de trabajo, que vamos, que Cristian lo tiene, por eso de verdad os lo pongo como ejemplo. Él tiene el negocio y va con él. Va con él a donde sea. Vamos, tú podrías estar hasta sí. con una visa no lucrativa, que se llama. No lucrativa. No lucrativa. Lo sí. que pasa es que hay que enseñar que no dar unos veintitantos mil euros. Mira. Ah, ok. Querías demostrarlo. Demostrar que lo tiene lo mismo en la cuenta, en donde quieras, no hay que dárselos a nadie, pero lo demuestras. Entonces ahí te puedes tirar un año y te sirve para luego pedir la ciudadanía cuando llevas dos. Pero es que cuando llevas un año puedes cambiar la visa no lucrativa por un permiso de trabajo. Ok. Ese es otro camino. Ese es, pregunta, ese es otro camino, ¿eh? pero claro, no todos tenemos 20.000 euros como tiene Cristian ahí. Eh, no, a no enseñar, lo digo, en broma. lo digo en broma, no pasa nada. Ojalá. No le secuestréis, lo he dicho yo, ¿eh? En broma. Ojalá, lo no le secuestréis. No. No secuestré. eh, ¿Qué más te iba a decir yo? Eh, bueno, Si quieres seguimos va. hablando otro día, ¿eh? Cristian, no te preocupes. Sí, amigo, lo siento, lo siento, ya me escribo. No pasa a mí, nada, amigo, y... no pasa nada. Escucha, seguimos otro día, ¿vale? Priliner, porfi, si os ha gustado un like, un Gracias. like, porfi, y el que lo vea luego que se suscriba vale otro día seguimos hablando con Cristian prepara las preguntas hágamele todo el chat adiós Cristian adiós adiós gracias, gracias, que tiene gracias a clases, a todos, adiós Plinio adiós día. adiós adiós a todos Feliz a todos día. adiós, adiós